Somos Murcia, somos Pequeño Comercio, donde todas las semanas, como sabéis, os presentamos a un pequeño comercio, empresa, de aquí de nuestra región, y en este caso en concreto hoy estamos con Juan Bautista Tomás de cubi 4 Hola Juan Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes, Caspar, buenas tardes a todas y a todas, es un placer estar aquí y bueno, vamos a divertir un ratillo con nuestra conversación. Pues buenas tardes, Juanba, y encantado de tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Juanba? Bueno, pues eh, Juanba es una persona que nació en el 84 de los milenios, yo no sé si ya soy milenio, la verdad es que tengo un poco perdido la, la, toda la conceptualización esa, pero que, que tú, Aspar, igual que mucha gente de nuestra época, nos gusta, nos apasiona la tecnología, estamos muy al tanto de los últimos avances, y, y bueno, pues, de hecho, es, es, es, esa, es, es ese ámbito, esa carrera donde yo, he basado mi trayectoria profesional en el tema de la tecnología. Eh, y de hecho, pues desde muy pequeñito recuerdo cuando pues, estrellamos hablando, yo pienso que de, de sexto de primaria por ahí recuerdo una clase de tecnología que un poco marcó mmm, lo que vino después. Y todo fue porque teníamos que hacer básicamente un, um, utilizando el típico motorcillo este que están los juguetes, tenemos que, utilizando un poco de chapa de madera, construir una especie como de coche teledirigido. Básicamente pues con un, una especie como de mando y tal, ¿no? En mi caso, claro, yo viendo que todo el mundo lo hacía como coches teledirigidos, yo decidí darle un, un toque distinto. Y fue cuando se me ocurrió hacer un teleférico. Entonces fue curioso porque veía como eh, el único, digamos, el proyecto de todos los que habíamos presentado en la clase, que era un poco distinto, era el del teleférico. Lo, lo cierto es que eso pues, me valió para ganar el premio. Y claro, eso de alguna manera siempre lo recuerdo con cariño porque un poco vino a determinar lo que a día de hoy soy. Bueno, eso un poco hablando de, de mi niñez, pero ya lo que vino después, bueno, pues sí, el instituto, luego vino la, la universidad, todo, claro, enfocado siempre al tema tecnológico. Ya una vez eh, terminada, terminaba la, la, la universidad, pues bueno, ya empezamos un poco la fase de doctorado. Tuve la opción de hacer un Erasmus en Alemania, eh, haciendo proyectos sobre tecnología para comunicación entre coches. Lo que hoy viene a ser como los coches autónomos de, de Google, no sé si lo habréis visto eh, vosotros, pues bueno, básicamente comunicarlo, permitir que se cambien información entre ellos para mejorar las condiciones de seguridad de los ocupantes. Eso fue un poco el objeto central de mi tesis. Que por cierto, tuve la, la suerte enorme de poder compartirla con Gaspar en su momento. Y la verdad es que, eh, bueno, después ya vino una época en la que hizo un, do, una, un postdoctorado. Pero decidí darle un vuelco, a, un vuelco a, mi, a mi trayectoria. Porque es verdad que, bueno, eh, dentro de lo que viene siendo el ámbito investigador, sobre todo enfocado a Lima D, a la universidad, eso es muy interesante porque uno se centra únicamente en investigar, pero me llamaba mucho la atención el poder eh, centrar el esfuerzo en montar algo privado, una empresa. Y la verdad es que monté mi primera empresa eh, después de mi estancia postdoc en, en Francia, eh, hablamos del año 2015, y, y la verdad es pues que estuvimos con esa empresa cerca de tres años, eh, una empresa que consiguió financiación privada por valor de, de 300.000 euros, ¿vale? Y cuyo objeto, cuyo producto principal era una aplicación que permitía, bueno, sincronizar eh, con las películas para escucharlas en otro idioma. No sé si muchos conocéis el Shazam para poder escuchar, identificar los cantantes de, de la música que suena. Pues esto hacía lo mismo, identificaba una película cuando estaba sonando, solo que aparte... Por ejemplo, si uno estaba en China y quería escuchar una película en español, pues simplemente sincronizaba y con su auricular escuchaba la película en español. Bueno, eso funcionó durante unos años, pero bueno, ya decidimos cambiar el tercio y pues desde el año 2018, pues eh, estoy al frente junto con otros dos compañeros míos de la consultora CubicFord, eh, una consultora de inteligencia artificial y blockchain pues bueno, que dedicamos esfuerzo a eh, ayudar a esas empresas a que adopten estas nuevas tecnologías para ir en línea con los, eh, las nuevas exigencias del mercado para que mejoren su competitividad a nivel de eficiencia operacional, entre otras muchas cosas. Y eh, bueno, pues de última también nos hemos metido en el tema de, de la sensórica con una empresa de la cual formo parte que es Quartec Innovations en Cartagena y desarrollamos sensores para medir la calidad del aire, para permitir pues que todos nosotros, sobre todo en los ámbitos más industriales, pues eh, primero se respete la normativa europea en cuanto a calidad del aire y en segundo lugar, pues que los propios operarios que hay en esas centrales pues puedan respirar aire de calidad y que a la larga no les suponga ningún problema de salud. Y Juanba, cuéntanos un poquito más sobre los proyectos que lleváis a cabo con vuestra empresa de COVID-4, todo ese tema de la inteligencia artificial que quizás para el público de a pie resulta como algo ambiguo no sé, es un concepto un poco abstracto. ¿Qué, no, ¿qué proyectos en concreto estáis llevando a cabo? Sí, la, la verdad es que eh, para empezar la, la inteligencia artificial es eh, algo que permite trasladar Operaciones que suelen ser muy repetitivas a los ordenadores, de modo que se facilite su operación por medio de lo que viene a ser programas de ordenador, vale eh, Claro, nosotros en Fort, sobre todo, damos servicios eh, basados primero en blockchain y a raíz del blockchain en inteligencia artificial. Y me explico: el blockchain es un sitio donde se guarda información que interesa a muchos actores, muchos agentes en una industria. Y que permite pues que, que bueno, que nadie pueda cambiar la información que ahí se guarda a beneficio de uno de ellos. Nosotros lo que hacemos es básicamente dar soluciones para que en situaciones, por ejemplo, en la, en la, en, en, en la cadena de suministro, en, la, en el sector logístico, siempre cuando haya distintos actores participando en una misma, eh, en un mismo negocio, que tengan, digamos, como responsabilidades en cierto modo de encontrar es decir si uno falla el otro eh, digamos se beneficia nosotros nos encargamos de que esa información se almacene y lo hacemos utilizando este tipo de tecnología y juanba podría hablarnos de algún proyecto futuro o no, nuevo alguna nueva idea que tengáis y que quieras compartir con nosotros la verdad es que ideas no surgen por doquier pero hay una en concreto que es la eh, digamos el despliegue de la primera red blockchain de la región de Murcia para empresas. Nosotros estamos muy detrás de poder montar nuestra primera red que permita a empresas hacer uso de esta tecnología. Y nada, eso está ahora mismo pendiente de una, una serie de pasos y podréis tener más información de aquí a unos meses. Pues muy interesante. Y te quería preguntar, Juanma, en último lugar, que le dieras un consejo que te dirigiera a esas personas que en un momento dado, sobre todo a lo mejor principalmente jóvenes, que se encuentran en ese momento, y dada la situación laboral actual, que se están planteando emprender, ¿Qué, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo es que, que no se conformen, el ser empresario eh, tiene la virtud y al mismo tiempo el, la, la desventaja de que, de que a uno le gusta demasiado, ¿Y ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay que pasar por situaciones difíciles para entender realmente lo que supone ser empresario, porque al final esto es como muchas cosas en la vida. Yo creo que volver hacia atrás es, es extremadamente complicado, sobre todo para aquellos que hemos tenido la posibilidad, pues de, por ejemplo, de estar en algo tan maravilloso como es eh, la investigación en el sector académico, en el sector público. Son cosas muy distintas, pero aquí realmente lo ponen a uno a prueba día tras día. Entonces... El, el, básicamente el consejo que yo puedo dar es que, que nos animemos, que mmm, ser empresario es algo muy bonito, algo precioso, algo que a uno le da más libertad que cualquier otro tipo de cosas. Uno es dependiente de su propio trabajo y hasta donde uno quiera llegar. Y, y que no haya miedo, que no haya miedo que ser empresario de verdad da, da algo que, que está fuera de de todo lugar, algo que realmente se siente dentro cuando uno lo hace. Pues así es, Juanma. Al final, dentro del universo laboral que es actual, muchas veces parece que es como la última opción, pero realmente es una opción en sí misma y, y sobre todo muchas veces es una, una dedicación, una vocación. Y, y hay que animar a, a que en este país pues, se, se, se fomente ese emprendimiento y, y, y que cada vez más pues, se, unan, se unan los jóvenes a a luchar por un futuro mejor. Por lo dicho, muchísimas gracias, Joma, por tenerte ahí con nosotros. Muchísimas gracias por tus consejos y, y, y tu apoyo. Y nada, pediros, como siempre, que compartáis, que le deis a me gusta y difundáis eh, lo máximo posible pues nuestra iniciativa para ayudar a estas empresas que aquí aparecen con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hello.